Bueno, pues empecemos entonces nuestra presentación. Eh, pues como saben, el tema de hoy es la radio comunitaria como herramienta para fortalecer la participación política de las mujeres indígenas. Nosotras hablamos, eh, o sea, hemos tenido trabajo con mujeres y jóvenes indígenas. ¿sí? Entonces, eh, como dijo, ya como nos presentó Geraldine, pues somos del colectivo Yolpa que es un colectivo de mujeres por los derechos humanos que trabajamos aquí en el área de Coetzalan. Y entonces hemos tenido, pues, ya participación con algunos talleres de, de fortalecimiento a los liderazgos, ¿sí? Y de eso les va a hablar más Susana, pero yo voy a iniciar, pues, con algunos conceptos, ¿sí? Y bueno, primero, como todos ustedes saben, pues decirle que la participación política de las mujeres indígenas. Sí, ya. Pues es... sí. Ah. es un derecho que se debe respetar y ejercer, ¿verdad? Y que por años se ha luchado por el ejercicio de este derecho, ¿Sí? desde primero desde poder votar, que las mujeres pudieran votar, luego que puedan ser votadas ya hace algunos años, pero pues no, no tantos tampoco, sino a mediados del siglo pasado, ¿verdad? Bueno. Y um, y bueno, pues también reconocer que pues hay diferentes formas de participación política. Yo creo, me, me imagino que ustedes en estos días pues ya han estado platicando sobre estas formas de participación política. Aquí les decimos, bueno, cuáles conocen. Entonces, pues ya en el momento que tengamos estos 10 minutos que tengamos de de hacer preguntas y reflexiones, pues podemos hablar de todas estas formas de participación política que conocemos en las comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, la siguiente, por favor. ¿Quién pasa? La... Ahí está. Entonces, bueno, sabemos que esta participación política eh, pues debe ser reconocida porque es algo... Pues de lo que venimos reflexionando y de lo que venimos viendo que las mujeres indígenas siempre han participado de una u otra forma, participan en comités de escuelas, de la iglesia, en muchas cosas en sus comunidades, pero realmente es una participación que no es reconocida o valorada por la comunidad. Entonces la participación política, o sea, todo acto social pues, se puede tornar un acto político, pero esta debe ser reconocida y que se da bajo los principios de igualdad, equidad, la paridad y la igualdad sustantiva. Entonces, en esta parte de la presentación es de lo que vamos a hablar, de estos conceptos, y ya luego Susana retomará la parte pues, de los proyectos que hemos llevado a cabo aquí, la problemática que las mujeres mismas indígenas han expresado, los obstáculos, los avances, las estrategias, las radios comunitarias como la herramienta para incentivar y eh, fortalecer los liderazgos políticos de las mujeres, ¿sí? Pero primero nos parece fundamental pues, empezar con estos conceptos, ¿sí?, nos parece muy fácil de hay ah, igualdad, pues que sean iguales hombres y mujeres. Equidad, pues sí, que participen con los mismos derechos. Paridad, pues sí, que haya 50-50. Igualdad sustantiva, pues que realmente se lleve a cabo en los hechos. ¿verdad? Pero realmente habría que escudriñar y, y pues ver más qué, qué es lo que nos dicen estos conceptos. ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta diapositiva de aquí a mí siempre me dice mucho. Hablamos de igualdad, pero miren. Los hombres o esta parte masculina de la sociedad, pues tiene todos los peldaños de la escalera. En cambio, las mujeres, ay, sí, somos iguales, pero pues sí, miren, aquí cómo le voy a hacer para llegar para acá arriba, ¿verdad? Entonces, bueno, de eso, de lo que hay que, que realmente somos iguales, hombres y mujeres, en esta sociedad en la que vivimos, nos vamos a, a escudriñar estos... Eh, estos conceptos. Entonces, la siguiente, por favor, sobre la igualdad. Entonces, bueno, nosotras vemos la igualdad y lo hacemos junto con Alda Facio, que es una reconocida teórica feminista que ha trabajado mucho estas cuestiones de igualdad y equidad. Y entonces de ella retomamos la cuestión de la igualdad desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, podemos Podemos ver que no se refiere a semejanza de capacidades y méritos o a cualidades físicas de los seres humanos, sino que es un derecho humano autónomo. Entonces esto es muy importante porque siempre decimos, sí, hombres y mujeres somos iguales, entonces somos iguales ante la ley. Sí, bueno, ¿qué tan iguales somos? Más bien deberíamos de hablar de, de, de las diferencias que existen por nuestros diferentes posicionamientos, nuestra situación y posición en una sociedad que es hegemónicamente patriarcal. Entonces, hombres y mujeres nos situamos en posiciones muy diferentes, muy diferentes. Entonces, la igualdad es realmente un derecho a ser conquistado y a ser creado por la misma sociedad para que todos podamos tener el mismo piso. sí no es de que seamos iguales porque eh, compartimos eh, cuestiones biológicas eh, similares o porque cuestiones físicas o porque nuestras capacidades y méritos. No, no, no. Tendremos que ver cómo podemos construir un piso de igualdad en esta sociedad que nos coloca diferencialmente a muchas personas y, y la, en una sociedad hegemónicamente patriarcal, pues todo lo femenino, lo feminizado, se ve minusvalido, con menor valor que lo que es masculinizado. ¿sí? La que viene, por favor. Entonces, por eso decimos la igualdad. Es un derecho de las mujeres a esta igualdad como un derecho humano. Entonces, que lo veamos así, como un derecho humano, no como algo que se da de hecho. ¿sí? Y bueno, como dice ahí, queremos derechos, no flores, ¿verdad? La que sigue, por favor. Entonces, en el campo de lo social y especialmente desde el punto de vista de los derechos humanos, que es la perspectiva, una de las perspectivas de las cuales partimos y trabajamos, Decimos la igualdad es una situación o contexto donde las personas tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades en un determinado aspecto o a nivel general, si es posible, ¿verdad? Entonces, como les digo, la igualdad es un valor a ser creado, no es que se dé de por hecho, no es que solamente por el hecho de nacer, se dice mucho por el hecho de nacer, ya somos iguales hombres y mujeres. Pues no, porque vivimos en una sociedad hegemónicamente patriarcal, racista, capitalista, heterosexista, que no nos coloca en las mismas posiciones a muchas de las personas de esta sociedad. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de igualdad de género, pues hacemos referencia a la eliminación del estándar masculino. Eso es lo que les digo. Este estándar masculino que está basado en una visión patriarcal, en un desarrollo patriarcal de la sociedad. Entonces, de lo que se trata es de poder eliminar ese estándar masculino en el acceso a las oportunidades existentes para que puedan repartirse de manera justa, pues entre hombres, mujeres, entre toda la diversidad de seres humanos. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, bueno, la igualdad pues es el derecho que tiene cualquier persona, de cualquier sexo, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, a gozar de todos los derechos humanos. Entonces podríamos decir, pues la igualdad es un derecho humano fundamental para poder entonces gozar en igualdad de todos los derechos humanos, ¿sí? Entonces todos, todos, todas, todes tenemos derecho a esta igualdad que es algo a ser creado, a ser, que tenemos que estar siempre poniendo el dedo en la llaga. A ver, aquí hay condiciones de igualdad, ¿Sí? aquí se ha eliminado ese estándar masculino para juzgar o para cualquier cosa, digo no para juzgar, sino para poder eh, hacer que todo mundo tenga las mismas oportunidades. Eso es lo que nos deberíamos estar preguntando para poder garantizar la participación política, por ejemplo. A ver, la que sigue, por, por favor. Bueno, entonces la igualdad se ha concebido, siempre que hablamos de igualdad, les digo, lo, lo pensamos eh, eh, desde el pensamiento político patriarcal como un hecho y no como un valor, es lo que les decía, es... Eh, todo mundo somos iguales y ya con eso creen que ya se salvó la cuestión de la igualdad, sí, todo mundo somos iguales, a ver, pues espérame tantito, cuando va una mujer a un juzgado a presentar una denuncia, ¿cómo la tratan? Cuando va un hombre, ¿cómo lo tratan? Cuando va una mujer indígena y empobrecida, ¿cómo la tratan? ¿Sí? Entonces, somos iguales, siempre esta, esta foto es mucho cuando, digo, se... se disemina por todas partes, sí, la igualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? Pero realmente somos iguales, hombres y mujeres, desde el pensamiento político patriarcal, eso se ha tomado como un hecho. Y, pero realmente es un valor a ser creado, es un derecho humano a ser conquistado, ¿verdad? Para... Que realmente podamos competir y si, o, o participar en diferentes eh, acciones de la vida, pues participar en igualdad de condiciones. Pero les digo, es bien difícil, ¿verdad? Siempre hay que estar bien atenta, atentas a este estándar masculino que rige muchísimo de nuestras acciones y participaciones sociales. ¿sí? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, realmente, pues la igualdad es ver como equivalentes a los seres diferentes. Realmente somos diferentes por género, por raza, por lengua, por edad, por orientación sexual, por clase. Todo, no, no que seamos, yo diría, ontológicamente o esencialmente eh, eh, diferentes, sino que la sociedad en la que nacemos, nos coloca desde el nacimiento, nos coloca en posiciones diferentes por la forma en que la sociedad está organizada. No tiene nada de natural, naturalidad nuestras diferencias, no se basan en la naturaleza de nada, sino que se basan en la forma en que la sociedad está organizada. Y se organiza haciendo diferencias dicotómicas y desiguales por género, por raza, por lengua, por edad, por orientación sexual, por expresión de género, por clase. Son todos los ejes de di diferenciación, de desigualdad, de... que nos colocan y que hacen eh, valoran unos una parte y desvaloran lo otro. ¿Sí? y eso tiene repercusiones muy grandes en el, en el momento de la participación social, como la participación política, por ejemplo cada persona construye su identidad en la sociedad o sea, la construimos a partir de todas estas ejes y dimensiones de diferenciación social que son diferenciaciones de desigualdad finalmente porque el poder está inmiscuido en todo esto. Entonces, son diferenciaciones y desigualdades de poder. La identidad propia de cada persona, pues es política, lo que quiere decir que se da en el reino de lo social y de lo político. O sea, no hay, eh, esto nos aparta de lo que siempre eh, tendemos mucho a naturalizar. Yo así nací, yo así soy, yo así. No es que hayas nacido así, es que en la sociedad en la que naciste es la que te coloca en ciertas posiciones de desventajas y de acuerdo a tu género, a tu raza, a tu lengua, a tu edad, a tu expresión de género, a muchísimas cosas. ¿sí? Y entonces decimos toda persona pues tiene derecho a la igualdad como un derecho humano y la igualdad no trata de invisibilizar las diferencias es más bien de poner un piso parejo para que todas las personas podamos participar y tener derecho a todos los derechos. ¿sí? La que viene, por favor. Entonces, hablamos de equidad de género que articula los derechos individuales con la justicia social y tiene en cuenta las condiciones de partida y las necesidades específicas y diferenciadas de las mujeres y otros grupos diferenciados, de forma que la igualdad de condiciones y oportunidades pues se pueda dar de una forma equitativa, digamos, ¿sí? Ahí ya se cortó un poquito la... pero bueno, dice algo así, ¿no? De una forma efectiva, ¿no? Que, que esta igualdad pues sea realmente efectiva sí entonces de eso hablamos ahorita hay una la siguiente nos va a, a, a decir muy bien qué es esto de la equidad la siguiente por favor nos va a ilustrar miren cuando hablamos de igualdad de ay todos somos iguales sí miren todos somos personas todos aquí todos nuestros banquitos están iguales pero y la equidad digo pero aquí no todos pueden ver verdad si hablamos de equidad, entonces sí, estamos poniendo un piso que nos da la oportunidad a todas y a todos pues, de poder ejercer nuestros derechos. Aquí, por ejemplo, pues, el derecho a ver, ¿no? Si decimos, ay, sí, todos somos iguales, miren, todos, todos iguales, o sea que no vamos a cambiar nada en la sociedad porque todos somos iguales. Pues miren lo que sucede, ¿verdad? Aquí en el parque. Bueno la igualdad si la construimos como equidad, entonces podemos construir este piso que nos ayudará a que quienes están en desventaja puedan tener el derecho a muchas cosas, ¿sí? Entonces esto nos habla pues estos banquitos los podríamos tomar como lo que se llama las acciones afirmativas. Cuando un grupo de la sociedad está en desventaja, es necesario crear acciones afirmativas para que se pueda tener un piso de equidad, para que pueda tener acceso a diferentes bienes o a diferentes derechos que el, el Estado es el que garantiza. Entonces, el Estado y la sociedad misma es quien Debería de crear este piso de equidad, de tratar a la igualdad como equidad para que todas y todos podemos, todos podríamos tener los mismos derechos. ¿sí? Entonces, siempre que hay un, eh, grupos eh, en subordinación, es necesario eh, crear estas acciones afirmativas para que se pueda, pues... Eh, Nivelar, ¿verdad? Tener condiciones de equidad. Entonces, la equidad se trata de reconocer la realidad específica de las personas para acceder al ejercicio de sus derechos. ¿sí? La realidad específica, o sea, en qué posición están en la sociedad. Se trata de construir los peldaños de la escalera. ¿verdad? Porque dicen, sí, muy iguales hombres y mujeres, pero los hombres tienen una escalera con todos los peldaños y las mujeres solamente con algunos. Entonces, ¿cómo? Entonces, ahí las acciones afirmativas nos ayudan a crear esos peldaños de la escalera. Y se trata, entonces, también de la equidad de un acceso con justicia e igualdad de condiciones al uso, control, aprovechamiento y beneficio de los bienes y servicios de la sociedad, entonces, de eso se trata, de esto necesitamos para que la participación política entre hombres y mujeres pues se dé en términos de equidad ¿sí? y de equidad de género cuando hablamos ¿sí? de la participación entre hombres y mujeres. ¿sí? La que sigue, por favor. Y entonces hablamos de paridad que tiene que ver pues... Ahora sabemos eh, con la participación política, pero realmente la paridad, pues en todos los eh, eh, reinos de, de la sociedad o aspectos o ámbitos de la sociedad, pues podemos hablar de paridad, que haya un número igual de hombres y mujeres en, en diferentes aspectos de la sociedad. Busca garantizar la participación equilibrada. Cuando hablamos de participación política, pues la paridad busca garantizar. La participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones, teniendo como marco la promoción de la igualdad de oportunidades. Para lograrlas, se implementan las cuotas de género, ¿sí? Que, eh, bueno, para los partidos políticos y sus listas en los puestos de representación popular, aquí hay un error, dice ahora es de 50-50, no 60, 50-50, ni modo que fuera más, ¿verdad? Eh... Pero esta paridad, ahorita vamos a ver una gráfica, hasta ahora, hasta ahora en este, en este sexenio fue que se empezó a hablar de la paridad hoy ya de hacer efectiva la paridad en un 50-50, pero en los partidos políticos esta paridad no era así. Ahora vamos a ver una gráfica como antes era del, del 30-70 o del 20-80 o del 40-60, cosas así. Imagínense, los partidos mismos decían, no, pues las mujeres solamente en un 30 por ciento, y los demás los hombres, ¿no? Y fue subiendo hasta que ahora logramos un 50-50. Pero llegar a la paridad ha sido una ardua lucha política, sobre todo de las mujeres. El aumento cuantitativo de mujeres en los espacios políticos debe seguirle un cambio cualitativo en los modos de hacer política, construyendo una nueva cultura política. Esto es fundamental y es de lo que, pues ahora que hablemos de las problemáticas, de los avances que hemos visto, analizado y trabajado con las mujeres indígenas aquí en este municipio, pues sí vemos que es muy importante la paridad, que nada más nos habla del número igual de hombres y mujeres en la participación política, pero... A eso de, debe seguirle un cambio cualitativo los modos de hacer política, porque no, es, no vale o no nos cambiaría mucho el que hombres y mujeres participen de la de números iguales en la política si no podemos cambiar las formas de hacer política. Los partidos políticos tienen una dinámica muy hecha, que es muy misógina, que es muy patriarcal y que es muy arribista y muy corrupta y bueno, podríamos decir mil cosas de los partidos políticos. Entonces, es un gran esfuerzo que las mujeres puedan participar ahí en igualdad, en números, pero la lo que más queremos llegar... Y las mismas mujeres lo expresan, es a cambiar esa forma de hacer política, que ese es otro reto, ¿verdad? Y eso yo creo que es el lo reto que nos queda como de aquí para los 20 o 30 años que vienen, tal vez. A ver, la siguiente, por favor. Fíjense lo que les decía, le, las diferentes legislaturas, qué tantos hombres y mujeres, mujeres es aquí el, lo negrito y los hombres eh, lo morado, ¿Eh? qué tantos eh, había miren no hace mucho fíjense las diferencias en uh, esto es en las legislaturas o sea en, la, en el, los congresos el número de diputadas y el número de senadoras contra los eh, los hombres diputados y senadores entonces fue hasta la legislatura 1821 que más o menos se alcanzó la la paridad, y de aquí para adelante, pues ya podemos hablar del 21 para adelante, ya podemos hablar de una paridad 50-50, que les digo, es muy importante, sí, porque ha sido una lucha muy fuerte de las mujeres, pero aún así necesitamos seguir luchando para transformar la manera de hacer política, ¿sí? que ya de por sí la presencia de las mujeres, pues nos está ayudando a transformarla, pero se necesita todavía mucho para de transformar esa forma de hacer política. ¿sí? La siguiente, por favor. Ah, un poquito la anterior, que es la igualdad sustantiva. Entonces, pues hablamos ya de igualdad sustantiva eh, en aquella que se encuentra en los hechos y en las prácticas, porque les digo muchos se quedan en la retórica, en la palabrería, pero ya cuando lo vemos en los hechos y en las prácticas, pues ya estamos hablando de una igualdad sustantiva. La paridad que ahora se ha logrado pues es una expresión de igualdad sustantiva, podríamos decir. Para lograr la igualdad sustantiva es necesaria la responsabilidad estatal en la elaboración de programas y políticas públicas que subsanen las desigualdades sociales, económicas y políticas. Es crear estas acciones afirmativas para que los grupos que han estado siempre en desigualdad y en, pues sí, en desigualdad de condiciones, pues puedan acceder a un piso de equidad para poder participar en igualdad de condiciones. La igualdad sustantiva nos habla de la efectividad que han tenido las políticas públicas en cerrar las brechas en la desigualdad. Pues sí, eh, esta creación de acciones afirmativas pues va de la mano de la elaboración de políticas públicas. ¿Sí? Pero les digo, siempre hay que tener así como el dedo en el renglón para ver dónde hay estas brechas y cómo subsanarlas. ¿sí? Entonces, de eso es lo que nos está hablando la igualdad sustantiva. Y como les decía, la igualdad, pues es mejor verla como eh, equidad, cuando se traduce en equidad. ¿sí? Bueno, hasta aquí es mi parte de presentación, eh, pero entonces abrimos unos 10 minutos para preguntas y respuestas y bueno, lo que quieran este, reflexionar, comentarios y luego seguimos con la otra parte de la presentación, ¿les parece? Perfecto, claro que sí. Muchísimas gracias, Marta Mercado. La verdad es que eh, comenzar hablando por igualdad de, y, y lo que se llama ahora la paridad comunitaria es todo un tema. Sin duda es muy nuevo, por así decirlo, pero que en la práctica creo que hay muchos pendientes. Eh, las participaciones las vamos a ir tomando conforme vayan levantando la mano, compañeras, por si gustan ir comenzando. Dani, ¿te parece si podemos cerrar eh, la, la presentación, por favor? Muchas gracias, Dani. Eh, adelante, compañeras, quien guste tomar la palabra para tener alguna participación. Les comento la dinámica, la cambiamos un poquito hoy. Eh, lo que nos permite que eh, podamos tener este espacio entre cada una de las presentaciones de las compañeras para poder abordar eh, este tema. Hay una pregunta de Javier Espinosa. No, dice una nota, María. La obligatoriedad de registrar y asignar el 50 y 50 apenas se realizó en la reforma electoral de 2014. Gracias, Javier. Sí, sí, así es. Ajá. Uh -huh y que se hizo efectiva hasta esta, sí, desde las elecciones pasadas, ¿no? Se hizo efectiva, antepasadas, porque las pasadas estas de medio, estas que le llaman, estas que acaban de pasar, pues ya, las, las pasadas a esas ya era efectivo, ¿no? El 50-50, por la reforma electoral del 2014, exactamente. Sí, gracias. Gracias, Marta. Y bueno, en lo que las compañeras van formulando algunas preguntas, eh, desde el acompañamiento que ustedes han, han dado a diversos proyectos, Marta, eh, ¿qué experiencias rescatan? Es decir, sí sabemos que los partidos políticos es una vía de organización, pero eh, ¿qué pasa con los sistemas propios eh, comunitarios para organizarse y para tomar decisiones? ¿Qué pasa con la participación? ¿Cómo impacta este papel de las mujeres en la participación política de las comunidades? Si pudieras contarnos un poco sobre ello. Sí, bueno, lo que hemos visto, por ejemplo, eh, como les decía, o sea, las comunidades están pues sí, acostumbradas a que las mujeres participan porque pues es eh, el trabajo comunitario, pues siempre eh, es, está presente, ¿no? Y las mujeres, pues en diferentes comités, ¿no? Que el agua potable, que, o sea, en diferentes comités que tienen que ver con la cuestión de los cuidados, en el de la escuela, en los de la iglesia, también participan mucho, eh, y sí, siempre han estado las mujeres presentes, ¿sí? Eh, la cuestión es que esa presencia, mmm, como que se toma siempre bajo los parámetros, patriarcales, digamos, ¿no? Como que esa presencia pues es, eh, pues sí, están para los cuidados, para hacer la comida, para el eh, bueno, cuidado en las escuelas, sobre todo se ve, ¿no? Pero ya cuando se habla, eh, y bueno, y toman decisiones ahí, es importante, pero ya cuando se habla de una participación en los gobiernos de las comunidades o en los gobiernos eh, de las juntas auxiliares, por ejemplo, aquí Coachalan tiene ocho juntas auxiliares. Ahí es cuando ya lo empiezan a ver un poco raro y dicen, bueno, ¿y esta mujer qué tiene que ver aquí? Como que ese es el espacio de los hombres. Se ha considerado siempre el espacio de, de, de los hombres, entonces sí son mal vistas. Hemos visto, por ejemplo, cuando hay juezas de paz, ¿no? de los juzgados eh, indígenas, juezas de paz que ya empieza a ver más, pero se han enfrentado a una serie de problemáticas, serias. Eh, llaman a faena y no vienen los hombres de la comunidad porque cómo una mujer los va a llamar a una faena o como una mujer este a poco las mujeres van a ir ahí a hacer los trabajos que generalmente hacen los hombres en las faenas y entonces esas cosas sí es, es fuente de chismes y de y pues de mirar a las mujeres como que ellas no son para ese esos esos puestos, ¿sí? Aunque ahora, con la ley de paridad y con las elecciones antepasadas, las mujeres eh, accedieron a puestos de regidoras en las juntas auxiliares. Entonces, eso fue un fenómeno muy importante y ya Susana nos hablará de, de este fenómeno más, que es el, el proyecto en el que, o proyectos en los que hemos trabajado con las mujeres indígenas aquí, pero sí ha sido importante esa participación ya en asuntos meramente, llamémosle políticos, que digamos que todos son políticos, ¿verdad? Pero bueno, en estos espacios considerados más bien de hombres, sí cayeron como raras las mujeres, bueno, ¿qué hacen aquí estas mujeres? O ellas no pueden, o... Sí. pero Susana nos va a hablar más de este asunto. ¿sí? Gracias Marta y lo que rescato es que es que es eso, ¿no? Justamente poco a poco las mujeres se van involucrando un poco más, van ganando espacios, van ganando terreno. Seguramente no es una labor fácil llegar a ese puesto y que bueno el que ya estén significa que hay un avance, ¿no? Y hay algo muy positivo. Sí. Tenemos una participación de la compañera Sara Vargas Juárez y nos puede decir de qué radio nos acompaña Sara. Gracias. Muy buenos días, compañeras. Eh, muchas gracias por el espacio de la Radio Proletaria Comunal de San Antonino Castillo Velasco. Eh, estamos trabajando ahorita con esa radio de la ciudad de Oaxaca también. Oaxaca de Juárez la saluda a todas ustedes. Y bueno, nada más mi aportación a este tema es en el tema que comentaba la compañera Marta muy, muy acertadamente. En Oaxaca nos regimos muchas de las comunidades por usos y costumbres. Y si a nivel general en México cuesta trabajo la participación de las mujeres en todos los ámbitos, aún con todo y la ley de paridad en todo, en Oaxaca sigue costando al triple, porque en las comunidades se maneja que ni el mismo Estado ni el mismo IEPCO puede este, ingerir en las elecciones que son por usos y costumbres, que son por asamblea. Entonces, eh, las mismas comunidades deciden si entra o no entra la autoridad. Entonces, así el mismo Yepco, el INE, mande a hacer paritaria una elección, pues en la realidad se transforma que no los dejan entrar a una asamblea. Entonces, desde ahí ya no, eh, somos este, alejadas de, del tema de la participación. Yo lo hice en algún momento, participé en una comunidad para la agencia municipal y el tema es que todavía ni las mujeres ni los hombres nos podemos sentar juntos. Y estamos a 15 minutos de la capital, entonces desgraciadamente sigue siendo un gran, gran reto eh, el tema de paridad en lo que está escrito y en lo que se debe realizar y hasta qué punto el Estado se mete a realizarlo. Decía un, un organizador, decía, es que el meternos con los municipios es complejo, es muy difícil porque nos vienen a bloquear después. Y sí es cierto, van las manifestaciones y se meten en conflictos y prefieren eliminar la participación de una mujer antes que sacrificar el tema que ellos se vean mal como gobierno. Y bueno, en el tema que estamos este, trabajando acá, muchísimas gracias por estas participaciones. Considero que es elemental la participación de las mujeres, sobre todo en las radios comunitarias. Y también considero que ya debe haber una legislación que apoye y aperture más radios comunitarias y más que también se eh, maneje la paridad en las radios comunitarias, que se les permita trabajar porque las mujeres de las comunidades escuchan todo el día radio porque ellas no tienen el espacio para ver televisión. Ellas desde la madrugada están trabajando en el campo y el, la programación normal que hay en las radios comunitarias es totalmente patriarcal. Y eso también nos aleja de escuchar nuestros derechos y sobre todo que el género hombre las respete también. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y sigo acá al pendiente. Un saludo a todos. Mil gracias a la Marta. ¿Te gustaría comentar algo? Y bueno, pues dice totalmente la realidad de muchísimas comunidades, ¿no? Y esta cuestión de usos y costumbres que... Pues es toda esta cuestión de los derechos colectivos con los derechos individuales y que tiene que ver muchísimo con las organizaciones de base que podríamos ir formando para ir creando esta conciencia, pero sí es trabajo de años, de años, de años y de que las sean las propias mujeres de las comunidades las que analicen eso y critiquen de alguna forma su, los aspectos de su cultura, que las hacen a un lado, porque sí, es una cultura este, con muchos, muchísimos rasgos patriarcales que, que eh, impide eh, que las mismas mujeres se imaginen que pueden eh, participar políticamente o ser parte del gobierno municipal o del gobierno de la Junta Auxiliar Sí, entonces, eso sí nos encontramos mucho con las mujeres que ahora accedieron en algunas juntas auxiliares por la ley de paridad, accedieron, o sea, porque se los impuso el, el, ¿no? este, el, el, el Estado, pues, y no se rigieron por uso y costumbre, y entonces sí eh, eh, accedieron a esos puestos, pero acceden con una con muchas desventajas, porque no tienen la, la experiencia de participar en esos espacios de la política ¿no? Este, comunitaria, ¿no? Aunque les digo, si ampliamos el término político, pues siempre han participado, pero en esos espacios donde se toman las decisiones de gobierno, no habían participado. Entonces, pues sí es un tema muy complejo y a, a estar trabajando en las radios comunitarias, pues tienen muchísimo que hacer ahí, ¿verdad? Como ya lo dijo Sara, uh -huh. Gracias, gracias por tu participación. Gracias, Marta. Vamos a cerrar esta segunda, esta primera ronda de comentarios y preguntas con el compañero Javier Espinoza de Nesa Radio. Si pudiéramos ser un poquito breves, compañero Javier, para continuar con la compañera Susana. Muchas gracias. Eh, Geraldine, Geraldine, eh, eh, yo ya he pedido la palabra un poquito antes, eh, pero no sé qué es lo que pasa con, eh, con mi registro porque levanto la mano y se quita, levanto la mano y se quita. Eh, o sea, Coni, ¿verdad? Me sí, Con... por favor. En esa radio también. Así es. Ah, ok. Adelante, Coni, por favor. Bueno, eh, sí, un comentario rápido. Eh, nosotros tenemos oh, una compañera que fue fundadora, pionera de eh, lo que ahora son eh, eh, AMARC México, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, por ahí de los años eh, ochentas. 80 Y entonces um, ella ahora, bueno, ella dejó el país, se fue a, a España, tuve la oportunidad de tener una plática con ella y <ríe> comentaba algo que me llama mucho la atención. A veces pensamos que los otros países están en una mejor situación en cuanto a la cuestión de la mujer eh, y pues nosotros pensamos incluso en América Latina, en nuestro propio país, estamos um, eh, no tan, tan bien, ¿no? Entonces, um, pues eh, lo que yo quiero comentarles es que ella me decía que eh, um, ellos tienen 20 años de que no les autorizan una radio comunitaria, en tanto que nosotros, el IFT, todavía el año pasado se entregaron, eh, en el caso de Amar México, eh, unas um, cuatro eh, concesiones, eh, pues que bueno, que han sido toda una lucha a partir de... Eh, o sea, del año 2000 a la fecha, no por los derechos de comunicación y derecho a la libertad de expresión y en ese sentido, o sea, pues vemos si en España, en Madrid, o sea, nos comentan esto, pues bueno, no es que cantemos victoria, o sea, no es que estemos muy muy bien, pero bueno. O sea, es un poco para levantar el ánimo y decir, pues no estamos tan, tan, tan terriblemente mal. Y, eh, y en el caso de las mujeres, en el caso de nosotros, nuestros colectivos de amar son aproximadamente 62, 63 y tenemos 10 mujeres directoras. En tanto que ella me comentaba, Susana Albarrán, no sé si algunos la conozcan, eh, decía, pues acá no tenemos ninguna directora como al frente pues de una radio comunitaria entonces esto también es interesante y importante expresárselos porque de alguna manera podemos ubicar pues o sea que nuestra lucha no ha sido tan, eh, tan mal llevada y pues que ahí la llevamos que obviamente de solamente el 15-16% de eh, de directoras en eh, Amar México solamente haya ese porcentaje de 63 compañeros pues bueno pero ella incluso comentaba, pues, acá no hay ninguna, ¿no? Entonces, o sea, ese es un avance, ¿no? Eh, y por otro lado también de esta cuestión, pues, de, eh, en el caso de nuestra situación, no sé, sea, como mujeres, pues sí, ciertamente en eh, la medida en que nosotros no luchemos y no peleemos, no arranquemos los, eh, eh, las cosas que nosotros necesitamos que, eh, se, que se tienen que dar, pues o sea, los hombres, como tú dices, eh, Marta, pues estamos en una sociedad patriarcal y no va a ser tan fácil que no lo otorguen. O sea, lo tenemos que estar exigiendo y para esa exigencia, pues indudablemente que en el caso de eh, lo que nos presentabas de la paridad a nivel de partidos, eh, pues ya es un gran avance. Pero para esto sí es muy importante que incluso las um, compañeras que manejan los liderazgos estén al frente, que estén al frente, o sea, estén muy bien capacitadas pues para poder eh, incidir en esa eh, cuestión política. ...pues de las necesidades de nosotras como nosotras, ¿no? La otra cuestión que quiero comentarles es porque sí, eh, esta cuestión de exigir cosas... Va muy de la mano, vivimos en un, en un mundo capitalista, fundamentalmente, capitalista pues por todos lados, y en ese sentido se necesitan recursos. Y en el caso de las radios comunitarias, si bien se nos otorgó el, la fabulosa cantidad del 1% a partir del presupuesto de, eh, federal para comunicación social, eh, pues a partir de la llegada de López Obrador, pues se ha... Eh, pues, hecho un poco el estancamiento pues de estos eh, recursos yo estoy de acuerdo en que mm, se han modificado muchas cosas, se han manejado muchas cosas a nivel de comunicación social pero eh, pues sí estamos en esta situación ahorita el, desde el año pasado, desde el 18, eh, el 19 y bueno en el 20 o sea los recursos que se han tenido por publicidad oficial adelante Susana bueno siguiendo un poco este, la parte que nos explicaba Marta, digamos que de alguna manera es como el marco general, el marco político, teórico en el cual este, estamos, nos movemos para esta participación política de mujeres indígenas en, en estas regiones. ¿no? Lo que yo les voy a presentar es este, una experiencia más concreta que tuvimos aquí en la Sierra Norte de Puebla en relación a sobre todo como al fortalecimiento de la participación política de mujeres y jóvenes, jóvenes indígenas entre el 2019 y el 2020, Estuvimos trabajando pues, dos proyectos, eh, también aquí con el INE, que creo que es también donde surge este proyecto, ¿no? formando primeramente, en el primer proyecto este, se formó alrededor de 25 mujeres y jóvenes en la importancia de la participación política, pero sobre todo como fortaleciendo sus liderazgos por, por todo esto que hablamos de que generalmente este, se ha considerado como que las mujeres e igual las juventudes no, no pueden este, o no deben casi casi en la sociedad en general y en las comunidades indígenas también en particular. No deben participar en asuntos públicos, ¿no? Se les ha, como decíamos ya, pues asignado a la cuestión privada y pues los jóvenes por edad todavía no tienen la capacidad de opinar. Entonces es muy importante este, la reflexión con ellos, con ellas, ¿no? Esta, esta formación se da de una manera participativa a través de la reflexión donde juntos este, va, vamos construyendo propuestas ¿no? de cómo fortalecernos primeramente en nuestros liderazgos para poder así este, tener una participación más directa en la toma de decisiones de nuestras comunidades, ¿no? Porque finalmente, pues, para nosotras, en las comunidades indígenas, pues, esto de la participación política, pues, tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo participamos en nuestra comunidad, y sobre todo, de cómo se reconoce y se valora esa participación, para que las decisiones que se toman en nuestras comunidades, pues sean de beneficio a las mujeres, a los jóvenes, ¿no? Que se nos tome en cuenta, que se nos valore. Entonces, bueno, todo, todo esta parte, este, la fuimos haciendo siempre con estas perspectivas, ¿no? Tenemos que tener una perspectiva, decimos una perspectiva de género, para reconocer esas desigualdades entre hombres y mujeres, pero también esta perspectiva intercultural e interseccional, ¿no? Que tiene que ver precisamente con reconocer también esas desigualdades como este, mujeres indígenas, ¿no? Y en, y en un momento dado con otras este, diferencias, ¿no? Que, como decimos en esta sociedad, esas diferencias pues nos llevan a desigualdades y a opresiones. Con todo esto, con todo este trabajo que se hizo de escucharnos, de reflexionar, pudimos también generar una agenda política, ¿no? una agenda en la que pudiéramos nosotras, nosotros, las jóvenes de la región, este, in, imprimir este, nuestras visiones en una propuesta de agenda política, tanto a nivel comunitario como municipal y estatal. Esa agenda política se hizo llegar a diferentes autoridades para que conocieran la participación, pero sobre todo las problemáticas, necesidades y propuestas de las mujeres y jóvenes indígenas en sus comunidades. Eso fue una primera parte. Pues posteriormente hicimos un segundo proyecto donde este mismo grupo que estuvimos trabajando, llevamos talleres a las juntas auxiliares, en este caso del municipio de Coetzalán, ¿no? Donde eh, se, también se trató de trabajar con estas juntas auxiliares que por primera vez, como decía Marta, esto fue hace dos años, que por primera vez tenían este, la participación de mujeres, el 50% de mujeres estaban este, conformando estas juntas auxiliares. Entonces, era muy importante que diéramos a conocer los derechos que también tenían eh, como mujeres al estar formando esta junta auxiliar, dar a conocer sus funciones, tanto a ellas como a, a, los, a los hombres. no porque si no se daba esta parte que ya comentábamos, que, ah, pues sí, hay mujeres en la junta, este, ellas pueden preparar la comida, ellas pueden barrer la oficina, y nosotros los hombres, presidente y sus regidores, vamos a tomar las decisiones. Entonces, fue muy importante este proceso, donde además, pues, fueron las mismas mujeres y jóvenes que ya se habían este, fortalecido, que ya habían implementado este este proceso de formación y capacitación, fueran a llevarlo a, a las comunidades. ¿no? Y dentro de todo este proceso, una parte muy importante también fue trabajar de la mano con Radio Tzinaca, la, una de las radios comunitarias de aquí del municipio. Por aquí están Ana y Araceli, por ahí las vi en la lista. Este Gracias. Este, ellas estuvieron participando muy activamente, tanto en todo el proceso, pero desde la radio, fortaleciendo mucho para que todos estos resultados que se iban dando, este, las temáticas que íbamos trabajando en los talleres, posteriormente se iban reproduciendo en, en la radio y se iban generando spots informativos y diferentes este, medios para que este, se fuera generando como toda esta opinión eh, comunitaria, pues este, sensibilizando a la población en general respecto a la importancia de la participación política de las mujeres y también pues respecto a a su importancia, a su necesidad, y a que era algo que, que podría hacer, ¿no? Porque como decíamos, todavía en muchas comunidades se consideraba que como una mujer, aquí en la región al menos, este, como una mujer indígena de la comunidad, va a tener un cargo, ¿no? A nivel, ya sea a nivel comunitario como a nivel municipal. Una cosa muy importante que este, salió de este, nosotros creemos que salió de este proceso junto a muchos otros procesos que en la región se vienen trabajando desde hace muchos años. Hay un trabajo muy fuerte de organizaciones de mujeres, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, decir que en Radio Sinaca la mayor... Este, este, la mayor participación es por mujeres, la mayoría de, las, de los integrantes de Radio SINACA son mujeres su directiva, su coordinadora es mujer y esto viene sucediendo desde hace varios años ¿no? Entonces bueno la cuestión era a través de todo esto ver este, la importancia, la necesidad y de la participación política de las mujeres en sus comunidades, y decía que también esto llevó a que a nivel municipal, por ejemplo, este, varias mujeres se, se animaron incluso a tener una participación política como candidatas a la presidencia municipal, mujeres indígenas, ¿no? Este, una de ellas que salió también de, de este proceso de participación. Ya las problemáticas ahorita también las vamos a ver porque, como ya decíamos, este, meterse también a esta marabunta de lo que son los partidos políticos sin tanta experiencia, sin tanta, pues de repente hasta malicia que hay dentro de todo esto, pues también muchas veces puede llevar a que no te tomen en cuenta, te desvaloricen, te discriminen y finalmente pues salgas a lo mejor este, no tan fortalecida. ¿no? Y bueno, este, algo en lo que nosotras hacemos mucho énfasis y hemos hecho en estos procesos pues es que toda esta participación política sí debe de llevar una perspectiva de género, una perspectiva de interculturalidad, de derechos humanos e interseccionalidad. O sea, no basta con que llegue una mujer al poder, no basta con que llegue una mujer indígena a tener un poder en su comunidad o en su municipio, sino que es muy importante pues que esa mujer, ese joven... Lleve toda esta reflexión para que realmente su participación redunde en, este, en la equidad de género, redunde en la no discriminación, re, redunde en el respeto a los derechos humanos este, pues individuales y colectivos en las comunidades indígenas. ¿no? Bueno, estas son parte de los talleres que tuvimos. ¿No? donde, este, decíamos, pues se fue dando la, la, la reflexión respecto a la importancia de la participación política, así como de la incidencia política, ¿no? Otra cuestión de la participación política en las comunidades indígenas, consideramos que es precisamente la incidencia que se puede tener como organizaciones, como grupos, como comunidades para transformar esta situación de poder, estas relaciones desiguales, de inequidad, a través de diferentes estrategias, ¿no? No solamente la de la participación en partidos políticos, sino este, que como jóvenes, mujeres, puedan implementar diversas estrategias para incidir en la mejora de su comunidad, en, en, en la mejora de la vida de las mujeres y de los jóvenes, ¿no? Y bueno, también considerarlo, como hemos venido diciendo, pues que es un derecho, ¿no? Es un derecho que se ha ganado, que ha costado la lucha por diferentes mujeres, jóvenes, grupos, organizaciones, pueblos y comunidades indígenas para que realmente esta participación sea reconocida. Y para, como decíamos, para que puedan tomar decisiones en el gobierno, no simplemente por tener un poder por el poder, sino para que esas decisiones lleven a la buena vida, al bien vivir en las comunidades indígenas. En este proceso que nosotras trabajamos, este, platicando de todas estas problemáticas que voy a a mencionar pues surgen de, de los talleres surgen tanto de los talleres con jóvenes y mujeres como de los que se dan en, este, en las juntas auxiliares ¿no? y se ve por ejemplo esto que pues ya mencionábamos que no hay un reconocimiento ni una valoración a la participación política de mujeres y jóvenes a veces se dice, bueno, o se acepta su participación porque ya es ley, porque casi casi es una obligación, o porque se considera que pueden ayudar a hacer otro tipo de actividades, pero no a, a tomar decisiones y a este, dar su palabra, ¿no? Se les ve como un apoyo, complemento al trabajo de los hombres. Este, si Gracias, perdón, retomo. Sí, pues hablábamos de toda esta situación que se da aun cuando las mujeres puedan llegar a, a, un, cargo, a un cargo público. También, pues el sexismo, el racismo, ¿no? Cuando son en la misma comunidad, pues está principalmente este, marcada por este sexismo. Pero cuando las mujeres llegan, por ejemplo, al municipio, a un cargo público, Ahí es todavía más problemático porque se, se cruzan estas discriminaciones del sexismo con el racismo. Aparte de, de ser mujer, eres indígena, entonces definitivamente este, dentro de, del municipio donde a pesar de, por ejemplo, que en Cuetzalan vivimos en un municipio donde el 80% de la población es indígena, náhuatl, las autoridades municipales hasta ahora generalmente han sido este, mestizas. Entonces, para que llegue una persona indígena a un cargo municipal, es todo un, este, un reto pero, y cuando llega y más una mujer indígena, pues son marcadas también por, por el sexismo y por el racismo. ¿no? Están pues todos los mandatos sociales donde para las mismas mujeres les cuesta mucho trabajo este, considerar que puedan ellas tener un cargo público. no Para ellas mismas muchas veces este, por su mandato de género, dicen, yo no puedo, yo tengo que cuidar a mis hijos, yo tengo que atender mi casa, yo tengo que atender al señor, por lo tanto no puedo acceder a... A un cargo público. A esto le unimos, pues las jornadas de trabajo, pues definitivamente este, dicen, pues a qué hora, ¿no? Si tengo que atender mi casa, si tengo que atender mis hijos, si tengo que atender mi señor, tengo que ir a, a llevarlos a la escuela, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pues definitivamente este, no tengo tiempo para, para eso. ¿No? Por otro lado, pues las cuestiones estructurales, no como la que por, est por estructura, por, este, por cuestiones de Ya se nos fue otra vez. Sí, nuevamente parece que tiene... A ver, ya está volviendo? Problemas de comunicación ahí, de internet. No. Ya, ya está aquí otra vez. Vale. Ah, Adelante. Ay, perdón. Bueno, hablábamos de... Los mandatos sociales de las extensas jornadas de trabajo, de la menor educación formal, por cuestiones también estructurales y, y, y de opresión de género, donde las mujeres han tenido menos educación y, por lo tanto, de repente tienen menos herramientas para desarrollar ciertas capacidades que exigen la participación en cargos públicos, ¿no? Mm. Y pues también, este, como siempre, han sido considerados para, consideradas para la casa, para lo privado, muchas veces sí se desconocen este tipo de funciones públicas. ¿no? Entonces, cuando se llega a un cargo, como ahora en este caso que decíamos aquí en Cuetzalan por primera vez llegaron el 50% de mujeres, así como a las juntas auxiliares, prácticamente llegaron sin conocer que se hacía ahí. ¿no? Entonces, fue muy importante en ese, en ese momento esta formación, reflexión, capacitación para que conocieran sus funciones. Pues es una serie de problemáticas que podríamos agregar a lo mejor una larga lista que impiden, ¿no? que limitan, que obstaculizan la participación política de las mujeres indígenas. También podemos mencionar algunos avances, por lo menos que vimos aquí en la región, y otros a nivel nacional, pues toda esta parte institucional de, de la que ya nos platicaba Marta, ¿no? en donde este, el INE y bueno, la, la, la legislación nacional, ha este, establecido este, avances para la participación política de las mujeres, para, por ejemplo, también para contrarrestar la violencia política que se da contra las mujeres que deciden participar abierta y públicamente, ¿no? que hemos visto también que es finalmente contra ellas, contra quien más ejerce violencia política cuando una mujer decide participar a nivel público. El avance también está en la paridad, que ya, que ya platicábamos. Y también, pues cada vez este, hay que reconocer, y que es un gran logro, que cada vez hay más mujeres indígenas en los puestos de decisión, ¿no? hay tanto a nivel aquí municipal nacional tenemos mujeres indígenas también en este en las elecciones de hace tres años hubo bastantes mujeres indígenas también como diputadas como senadoras ¿no? en puestos públicos en las secretarías de, de, del estado a nivel nacional como, como Estatales, ¿no? Ay, me dicen que no se escucha muy bien. Veo por ahí unos mensajes. O oh, más o menos, ¿sí? Sí, se escucha. Bueno, de este lado escucho bien. Este, puede ser también el internet en particular de cada una de ustedes o cada uno de ustedes, pero aquí no se ha distorsionado nada. Sí. Este, okay. bueno, entonces. Adelante. Continúo. Este, pues bueno. Este, otro de los avances es este que ya es, también se está dando esta participación como a nivel de pares en las regidurías, en presidencias auxiliares, en presidencias municipales, donde las mujeres, este, jóvenes, también indígenas, pues están adquiriendo experiencia en este, este nuevo ámbito, ¿no? Y también, pues, está dando en cierta medida una transformación de las formas de hacer política. Algo de lo que nos hablaba Marta, ¿no? Que se está cambiando esta manera autoritaria, patriarcal y, y tratando de este, imprimir desde las mujeres indígenas una manera de trabajar más colectiva, más participativa, más en equidad, donde se escuchen las voces de todas y de todas para implementar planes, proyectos en las comunidades para el bien vivir y para el respeto de los derechos humanos y no para el beneficio de, de una persona. ¿No? Si quieres, continuamos, Marta. A ver. En general, en general, pues sí sabemos que en la sociedad mexicana, en la nación, las mujeres y jóvenes indígenas han estado subrepresentados este, en, en todos los niveles de gobierno. Aún con la ley de paridad, si bien este, ya hay más mujeres, todavía no podemos hablar de que si bien decía ha, ha habido avances, pero de que haya una gran participación, una participación equitativa también, así como con las mujeres para los pueblos indígenas, para las mujeres y jóvenes indígenas, pues todavía sigue siendo un reto para que haya una participación este, equitativa a nivel, sobre todo a nivel municipal y a nivel nacional. ¿no? Eh, de, nosotras pensamos que el país sigue teniendo una deuda histórica hacia las, hacia las poblaciones indígenas porque no existe una representación real en todos los niveles de gobierno ¿no? aún decimos por ejemplo se han creado los distritos indígenas donde eh, deben de existir también eh, por lo menos en estos distritos se habla de que la participación pues, debe de ser mayoritaria de, de, de los pueblos indígenas, de las personas, mujeres y jóvenes indígenas y sin embargo no se da de esa manera, sigue siendo mayoritariamente del de lado de la población mestiza a nivel nacional, ¿no? Entonces, este, y menos aún, ¿no? Esto que decimos que este, muchas veces por... Este, la carrera política muchas veces por diversas cuestiones que se dan a nivel de esta participación, incluso cuando sabemos que cuando llegan mujeres o llegan mujeres indígenas al poder, a veces se pierde esta visión de, este, de género, de interculturalidad, de solidaridad y de afidamento con sus Pares, con sus comunidades a veces se hace como un, una separación, ¿no? Y no responden realmente a las necesidades y problemáticas específicas de las mujeres y jóvenes indígenas, ¿no? Entonces por ahí también es un reto que decía Marta a nivel cualitativo. Bueno llegan a nivel este de números quizás más o menos se va se va avanzando pero es un reto que este, estos cargos realmente lleven a una mejor vida y a un ben, buen vivir para las mujeres y comunidades indígenas. Ok, ¿hay otra Marta? ¿Ya? Eh, ahora hablar un poco de las estrategias ¿no? que uh -huh. se... No veo la pantalla. Se me ah, fue. ¿No, ¿no la ven? Ah, ya, ya. Uh -huh. Ah, ya pasa. Ajá, ya, ya, ya. Ok. Bueno, pues también del, del mismo, de los mismos proyectos y en reflexión, en diálogo participativo con todos los integrantes de... De, de, esta, de quienes participaron en estos proyectos vimos la importancia de fomentar la participación real y consciente de las mujeres en cargos públicos para que se vayan transformando estas maneras de ser política, ¿no? de seguir trabajando con mujeres y jóvenes indígenas creando esta participación ¿no? en áreas de concientización en el conocimiento político y social. Que haya mucha más, más información, capacitación, sensibilización a quienes ocupan los cargos públicos para que eh, realicen sus funciones como deben de ser, que conozcan y las lleven a cabo y que también tengan esta visión de género, derechos humanos e interculturalidad. Creemos que es muy importante que se respete eh, este, a las organizaciones sociales que de alguna manera, sobre todo en, en, pues en, los, en estos contextos, son quienes estamos fomentando esta participación política de jóvenes y mujeres indígenas y que debe ser reconocida el papel de la sociedad civil. Se debe ser reconocida la paridad, la equidad de género, la interculturalidad, los derechos humanos al interior de los partidos políticos. Hace mucha falsa también incidir en estos niveles. Es decir, que pues tenemos grandes retos en las comunidades indígenas porque tenemos retos hacia adentro pero también tenemos retos hacia afuera, ¿no? hacia dentro de nuestras mismas comunidades, cómo crear esa participación equitativa de mujeres y jóvenes indígenas al interior de la comunidad, pero cómo también poder incidir hacia afuera en los partidos políticos y en otros niveles de gobierno. ¿Hay otra, Marta? Ah, sí. Bueno, creo que es la última, ¿no? Que Casi es... de la última, sí. Ajá. Esto es beneficios... lo de las radios. Ajá. Okay. Los beneficios para las comunidades, ¿no? Eh, que se tiene con toda esta participación política, pues es que sea factible otra forma de hacer política, que se fortalezcan los liderazgos de mujeres y jóvenes indígenas, que se cambien los este... estereotipos sexistas y racistas. ¿No? Que haya mayor honestidad y confianza en la forma de hacer política, por supuesto, el buen vivir, la equidad. ¿No? Que los hombres se vayan acostumbrando a ver a las mujeres en puestos de decisión, que los hombres se den cuenta que mujeres y jóvenes sí pueden. Estas fueron este, parte de, de lo que las mismas mujeres nos han dicho que han tenido este, al participar políticamente en, en sus comunidades, en sus juntas auxiliares. Y bueno, ya ya hablábamos también de que todo este este trabajo se ha hecho este de la mano con radios comunitarias de aquí de la región y este una gran ventaja de las radios com comunitarias es pues llegar a muchas muchas comunidades, a mucha mayor población. Por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando con un grupo de 30 personas, pero a través de las radios comunitarias pues se pudo llegar a muchas más, ¿no? A sensibilizar, a reflexionar con ellas, a meter esta, a empezar a mover y a meter esta idea de, de la participación política, de la importancia de la participación política de mujeres y jóvenes, ¿no? De esta manera consideramos que son una gran herramienta para poder fortalecer los liderazgos de, de mujeres y jóvenes indígenas que nos ayudan a desmontar estos est estereotipos de género, así como disminuir el racismo y el sexismo. Al hablar en, en sus programas de estos temas, tienen una gran incidencia en la sensibilización y en la reflexión de quienes los escuchan, para poder ir cambiando muchas maneras de pensar y también muchas maneras de actuar también este, apoyan procesos de capacitación para la acción política, ¿no? Fue, como decíamos, nosotros fuimos de la mano con la radio comunitaria Sinaca principalmente, también participaron algunas otras como la Tosepan y la radio incluso del INPI, pero este, con quien pudimos trabajar de la mano fue con Radio Sinaca reproduciendo en, a través de sus programas este, muchos de los temas que íbamos trabajando con, con el grupo pequeño ¿no? entonces bueno pues este, eso sería, pues sabemos que sin medios comunitarios pues no, no vamos a alcanzar la democracia muchas gracias muchas gracias Susana y Marta, la verdad es que es una presentación muy completa y mucho de la perspectiva y la experiencia que ustedes han tenido, eh, no solamente en el acompañamiento con la radio comunitaria, sino en el acompañamiento con diversos grupos de mujeres y a lo mejor no nos contaron mucho, pero antes de pasar a las, a las preguntas y respuestas, me gustaría que nos platicaran muy brevemente sobre el trabajo del colectivo del cual forman parte. Ok, bueno, pues este, como decimos, nuestro colectivo se llama Colectivo de Mujeres por los Derechos Humanos. Entonces, nuestro principal trabajo es este de tanto de sensibilización, capacitación, difusión de los derechos, pero también de este, la defensa de los derechos humanos, principalmente de las mujeres indígenas. ¿no? Entonces, tenemos aquí en la región principalmente diversas acciones que van encaminadas a ello, ya pueden ser talleres, talleres formativos, este, grupos de reflexión con mujeres y pues estas acciones este, de defensa, ¿no? cuando principalmente eh, defendemos a mujeres indígenas en situación de, de violencia y acuden a nosotras cuando tienen algún, alguna violencia de género. Gracias, Susana. Marta, ¿algo que le gustaría agregar? Bueno, no, nada más que ese. este es este, nuestro trabajo y, y bueno, este proyecto que tuvimos con el INE, ahora metimos otra, otro proyecto, ¿verdad? También para seguir trabajando, sobre todo eh, en este proyecto del INE, la cuestión de la violencia eh, política en razón de género, ¿no? Porque como les decía Susana, ya algunas compañeras nuestras, que, una compañera que tomó parte en este último proceso electoral, pues sí, se metió como a, a buscar una candidatura y entonces pues se dio cuenta de muchísimas cosas que hay al interior de los partidos y en, en la misma dinámica electoral, pues todo la problemática que existe para las mujeres para participar, ¿no? Entonces, es importante trabajar en eso también. Uh -huh. Muchas gracias, Marta. En la ronda pasada eh, dejamos un par de participaciones pendientes. La primera es del compañero Javier Espinoza. Si lo veo por acá conectado. No sé si gusta tomar la palabra. Sí, aquí estoy. Nada más que no puedo encender mi cámara. Tanto. No se preocupe, Javier. Bueno, Adelante. Sí, no puedo. Sí, yo primero... Enviar un abrazo y una felicitación a Susana Marta. Ojalá también se pueda compartir esa presentación que hicieron para poderla revisar con más calma los textos que están ahí planteados y esa experiencia que han, han trabajado. Ahora, tengo un par de inquietudes que me gustaría escuchar los comentarios tanto de una o de otra. En primer lugar, me gustaría saber eh, el tema este de los partidos políticos. Si no creen que para poder cambiar la dinámica que están internamente en la vida de los partidos es necesario meterse a los partidos políticos para que desde dentro, pues cambiar la dinámica que existe en cada uno de los partidos. Ahora, soy de los que están convencidos que los partidos políticos en México no son ajenos a una realidad. Eh, social, son el reflejo de una sociedad, así somos los mexicanos y por lo tanto los partidos reflejamos lo que hacemos en la vida social y política del país urge entonces, desde mi punto de vista quisiera saber su opinión si lo que nos hace falta es que las mujeres y los hombres militemos dentro de los partidos para que los partidos asuman el papel que les toca jugar en la vida política nacional y en segundo lugar su opinión respecto de que el tema de los derechos de mujeres, de jóvenes, de indígenas, no es un tema de derechos más allá de las mujeres, más allá de los indígenas. Es decir, la lucha por los derechos de las mujeres no le corresponde solamente a las mujeres luchar por ellos. Yo soy hombre y estoy convencido que los hombres, junto con las mujeres, debemos unir esfuerzos para luchar por los derechos de todos. Hombres y mujeres. Ahora, Creo que, como nuestra sociedad sigue dividida en clases sociales, hay hombres y mujeres de una clase social que no va a luchar por los derechos de las mujeres, aún siendo mujeres estas. ¿no? Entonces creo que la visión, es una pregunta que quiero hacerles, no hace falta involucrar la participación de los hombres junto con las mujeres por la consecución de la lucha de todos, de mujeres, de indígenas, de jóvenes. Y la tercera pregunta el tema de la agenda o las agendas. Eh, ahí tengo una, voy a partir de dos ejemplos que se vio hace poco. En San Luis Potosí, apenas en la elección de esta de junio de 2021, un candidato quiso asumir como suya la candidatura indígena que le tocaba en ese distrito, en ese municipio, en San Luis Potosí, no siendo indígena. Hubo un debate un debate viejo que me acuerdo que desde, desde finales de los noventas, en decir, bueno, ¿quién dice o hasta qué nivel una persona se asume como indígena? Eh, y este muchacho en San Luis Potosí quiso asumir una candidatura que le correspondía a, a los indígenas y él quiso pasar por indígena. Creo que el Tribunal resolvió que no le tocaba porque no se pudo demostrar la plena representación en las comunidades indígenas, pero es un tema que me gustaría escuchar su opinión, porque ah. tiene que ver con lo otro. Hay indígenas, eh, es decir, no solamente hay indígenas en las comunidades indígenas. Ya me acuerdo que, por ejemplo, en el municipio de Ecatepec, que es el municipio más grande del país, creo que hay más indígenas en Ecatepec que en las propias comunidades indígenas de Guerrero, de Puebla, de Oaxaca, por ejemplo. Pero en Ecatepec Catepec, es decir, en el Valle de México, no tenemos una legislación, no tenemos una visión de cómo hacer que esa población indígena que vive en ese municipio eh, conurbado tenga un nivel de participación siendo indígena. y No siendo Catepec reconocido un municipio indígena. Espero que me esté entendiendo, porque la población indígena de Catepec, de Neza, de Chimalhuacán, de Naucalpan, que son del Valle de México, que son poblaciones muy grandes, Ahí no tenemos la manera de cómo hacer efectiva la representación indígena en esos municipios en donde ya viven actualmente estas comunidades. Y uh, el, este, lo, lo último que me gustaría saber su opinión es eh, de la experiencia que ustedes han tenido, ver la manera de cómo que, cómo hacer para que las mujeres sí si se involucren yo he militado en un partido político. Me acuerdo que allá en las décadas de los 2000, yo siendo militante de un partido, me costaba, nos costaba muchísimo trabajo conformar una planilla para su registro, una planilla municipal para el registro electoral, porque estábamos obligados a poner ahí un rango de representación de mujeres. Y cuando nos tocaba registrar, pues no teníamos mujeres que registrar porque no querían participar. No había de dónde tomar la participación de las mujeres porque no querían sumarse a la participación. Entonces, esta experiencia que ustedes han vivido, a mí sí me gustaría pues, retomarla porque creo que sí hace falta que en general toda la sociedad participe políticamente, pero en concreto por lucha de las mujeres, que es el tema de ahorita, cómo hacer para que las mujeres asuman su plena participación dentro de los partidos políticos, dentro de la vida política nacional y desde luego dentro de las agendas de compromiso. Porque déjenme decirles finalmente que no por el hecho de ser mujeres, esas mujeres traen la agenda de la lucha de las mujeres. Hace poco en el Congreso de Quintana Roo, siendo mujeres y de un supuesto partido de izquierda, se votó en contra de uno de los derechos fundamentales que hoy estamos luchando en el país por las mujeres. En Quintana Roo fue hace unos meses, se perdió la votación por el derecho de a la, la elección del de embarazo, la interrupción del embarazo. Ese es un ejemplo de que muchas mujeres de un supuesto partido que se supone que es progresista votó en contra de esos derechos de las mujeres. Entonces, es una inquietud que me gustaría conocer sus opiniones respecto a esos temas y de acuerdo a su experiencia. Muchas gracias. Gracias, Javier. Eh, ¿Alguna de las dos compañeras les gustaría comenzar a dar respuesta? Sí, bueno, este, son muchas preguntas. <risa> Algunas este, de alguna manera ya las hemos ido tocando en la presentación, pero este, sí comentar que bueno, la lucha está al interior de los partidos políticos para tratar de democratizarlos y de hacer una participación efectiva de mujeres indígenas jóvenes pues es una línea no es una línea de trabajo que algunas mujeres también la, la indígenas incluso la han tomado y, y van por ahí este desde mi perspectiva ya este ya he pasado también por ahí y la verdad este es muy desgastante son este sistemas este muy este, opresivos, este, decía Marta al principio, autoritarios, corruptos, que es muy difícil para mí, para mí desde mi perspectiva, cambiar desde adentro, este, pues necesitas un, un equipo también, o sea a nivel individual no se puede, se tendría que hacer a nivel de grupos, colectivos, pero en ese caso, pues yo le apunto más, a la lucha de los pueblos indígenas por el, este, por el reconocimiento de sus derechos a la autonomía, ¿no? Y que puedan entonces ejercer este, la participación y la toma de decisiones en sus municipios a través de, de los llamados sus, sus costumbres o más bien dicho a, a través de su derecho indígena, ¿no? Yo yo le he puesto más por ahí. Este, En relación, la otra cuestión era sobre si la lucha de los derechos son solamente de las mujeres, pues no. O sea, precisamente se trata de, de convocar, de que sea una lucha de la sociedad y de las comunidades indígenas. Sin embargo, pues sí, hay muchos obstáculos para, para ello, ¿no? Por ejemplo, simplemente en esta última experiencia que tuvimos. Nosotras convocábamos a mitad mujeres y mitad hombres en, para este proceso de formación que hicimos. Era un grupo de 30. Este, llegaron, a pesar de la convocatoria, de las invitaciones que tratamos de hacer, llegaron al principio quizás unos ocho hombres de 22 mujeres. Y de esos ocho hombres que llegaron al ir viendo el transcurso de los talleres donde hablábamos mucho de la equidad de género de los derechos de las mujeres se fueron quedando al final este tres cuatro no que realmente se comprometieron con esto como que sienten eso ellos se sienten que los derechos de las mujeres no es parte de su de su interés no entonces este pues tenemos que seguir buscando estrategias, fortaleciendo estrategias para que realmente sea una lucha comunitaria. Nosotros decimos si las mujeres participamos, por ejemplo, en la defensa de nuestros territorios este, en general, del, del, del medio ambiente y del territorio, pues también toda la comunidad debe participar. Y luchar por la defensa de los derechos a nuestros territorios cuerpos, ¿no? A nuestros cuerpos como mujeres, a la no violencia, a la no discriminación al interior de las comunidades indígenas. Entonces, pues, ese es un, es un reto, un reto que tenemos las organizaciones y las mujeres en las comunidades que todavía tenemos que seguir, seguir impulsando. Y sí, desde el inicio veníamos este, señalando que no, no basta con que llegue una mujer indígena a ocupar un cargo público, a tener un cierto poder, sino que por eso es muy, muy importante que esto se haga de manera participativa, colectiva, reflexiva, para que realmente esas mujeres indígenas que lleguen al poder, pues sea para transformar las relaciones de opresión y discriminación de género, así como también por cuestión de racialización. Es lo que yo podría comentar. Muchas gracias. No sé si Marta quiera comentar algo. Sí, no, estoy de acuerdo totalmente, coincido totalmente con Susana y me gustaría más bien oír las voces de quien quiera participar también. Gracias. Me voy a permitir leer un par de mensajes que dejaron aquí en el chat. Eh, Marta Marbella Nicolás. Coincido con la compañera de San Antonino. En nuestro estado, el tema de la paridad en los sistemas normativos es algo lejano, pero estamos precisamente trabajando en nuestras comunidades para lograr un espacio participativo en nuestras asambleas comunitarias. Eh, también tengo otro por acá de Rubí Ruiz. Dice, muchas felicidades. Ha sido un tema de gran relevancia para estos tiempos. La radio ha servido de gran acompañamiento para las mujeres en este contexto de la pandemia. Eh, nos pueden eh, compartir la presentación y redes donde podamos seguir su trabajo. Claro que sí, en un momento más les vamos a dar espacio para que eh, puedan ponerse en contacto con las compañeras. Y eh, tengo un par de participaciones más. Eh, antes del compañero que está de Radio Cultural Estipa, estaba la compañera Angélica Telles. Eh, me parece que ya no está, pero bueno, entonces, eh, compañeros, si por favor nos puede brindar su nombre, le agradeceríamos mucho. Gracias. No lo escuchamos, compañero. Este Sí lo logramos verlo, pero no lo escuchamos. No se escucha nada. Creo que no nos escucha él a nosotras tampoco, ¿verdad? Háganle señas de que no... Creo le... que no. En el chat le pueden poner porque se sí, ve ya. que está hablando. pero Ajá. Ya le escribí, pero no, Ajá. parece que no lo está viendo. A ver, mira. Papá, no lo estamos escuchando. Qué raro. Quizás no está viendo el la pantalla de. Zoom Creo que no, porque. Creo que ahora ya nos vio. Ya, ya que... Lo, creo que ya lo notó, que no lo estamos escuchando. He cerrado su micrófono. Y creo sí. que él tampoco nos escucha. No, no, no parece que no. A ver. Solicitar para activar audio. Hola, hola. Hola, no lo escuchamos, compañero. No se escucha. Quizás en configuración de audio, donde está el micrófono hay una pestañita del lado derecho. Si la despliega, ahí le da las opciones de micrófono. Quizás elegir el predeterminado sería lo mejor. No. No lo escuchamos. Ok, va a retornar. Eh, ¿Hay alguien más que pueda, eh, que guste tomar una participación? Eh, Me gustaría intervenir un... Claro, ¿quién está hablando? Es que no ah, tengo... yo, Elena. Elena. Voy a aprender de Elena. Sí. Elena, muchas hola. gracias. Nos puedes decir de qué radio nos acompañas. Gracias. Sí, hola, ¿qué tal? Este, muchas bueno. gracias por haber, por haberme aceptado eh, formar parte de este evento. Eh, yo soy Elena, hablo este, la lengua Ayub Mije y pertenezco a una organización. Eh, que está en la ciudad de Oaxaca, se llama este, Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, eh, más conocido como CEPIADET-AC. Mm, y bueno, en realidad nosotros no tenemos como este, una radio como tal, lo que hacemos es que producimos contenidos, eh, y lo difundimos en diferentes radios, en diferentes radios comunitarias, en radios institucionales, educativas y este y, y en otros medios eh, como televisión. ¿no? Este, o sea, lo que hacemos, tratamos de abarcar como varios medios mmm, difundiendo justamente materiales en lenguas indígenas. Eh, este es ahí donde trabajamos y que justo que creo que este como lo han comentado las compañeras, creo que las radios comunitarias han sido este un medio muy importante dentro de las comunidades, no porque eh, pues es un medio que ha tenido más cobertura, ¿no? Y que justo hay como esta parte también la difusión de, de materiales en lenguas indígenas que creo que es como muy importante también no que los materiales sean contextualizados y que justo la información pues sea entendible porque dentro de las comunidades no todas las personas este entienden en el español no y que también esta parte de fortalecer también la identidad cultural entonces este en esta parte sobre el tema que nos reúne el día de hoy, eh, realmente es muy, muy importante, mmm, porque eh, justo ¿no? Este, eh, no nos hace ver y a través de esas experiencias vamos también como entendiendo cómo va avanzando estas acciones, ¿no? que no sea únicamente un tema, sino más bien como bien lo dijo la compañera, que sean como estas acciones, hechos o prácticas que donde se debe de reflejar realmente, ¿no? Entonces, este, creo que hay un gran avance en esta parte de la participación eh, política de las mujeres, pero justo, no creo que también, así como hay avances, pues también hay, hay retos, ¿no? Que se enfrentan. Eh, pues, eh, para ejercer realmente esta participación, ¿no? Eh, desde el, mi experiencia puedo comentar, por ejemplo, en mi comunidad ha habido justo como esta participación, ¿no? Pero también hay que reconocer que esta participación este, o, o como esta exhortación desde dónde viene, eh, ¿no? Por ejemplo, de decir... Eh, a, a las comunidades, ¿no? Bueno, tienes que tener a la fuerza el 50%, ¿no? O este, un 40% de mujeres en el cabildo, porque si no, este, no pasa, ¿no? Tus documentos no pasan y entonces son rechazados. Entonces, más bien, también creo que también es importante como ver también la manera de cómo lo están tomando las, las comunidades, ¿no? Esta participación eh, eh, política de las mujeres y justo también cómo las mujeres lo están asumiendo, ¿no? Como bien comentaban, esto implica muchas, muchas cuestiones, ¿no? Y, y o sea, entre, entre los más fuertes que ha habido dentro de las comunidades, justamente, son como los chismes, ¿no? Que las mujeres han decidido, ¿sabes qué? Prefiero no participar porque este, estoy priorizando mi familia, porque este, luego, ¿quién sabe qué va a pasar? Y, oh, este, o sea, hay como, como varias este, expectativas más negativas que positivas. Otra parte es que cuando las mujeres llegan a la participación, eh, pues, o sea, aceptan el cargo, pero realmente dentro del cabildo sí está ejerciendo esta participación. ¿A qué me refiero? si está siendo escuchada, si las decisiones, este, si sus decisiones también son tomadas en cuenta o simplemente por reglamento lo está cumpliendo. Entonces creo que también es muy importante como esta parte también de reforzar, o sea, impulsar justamente la participación política, pero también reforzarla, no que creo que ese es lo que también este hace falta. Y justo como también nosotras, así como nos encontramos ahora, cómo podemos hacer esta red, cómo podemos reunirnos y cómo podemos eh, justamente crear este, materiales, hacer difusión no sobre esta parte dentro de, las, dentro de las comunidades mismas, pero justo también con este, las instituciones, este, con servidores públicos, que creo que también allí hay como esta otra... Otro reto, ¿no? O sea, cómo este, las decisiones de las mujeres puedan ser escuchadas cuando justamente se hablan estos temas de decisiones este, sociales, políticas, hasta económicas. Entonces, por ahí más o menos va mi, mi, presenta, mi participación y pues agradecer este, a todas, a cada una de ustedes por el espacio. Gracias. Creo que por ahí tenemos la participación de Erika, que la está pidiendo. Si gustas, Erika, adelante. Sí, muchas gracias. Buen día a todas. Voy a prender tantito mi cámara, aunque a veces nos falla. Creo que se distorsiona con la cámara. Bueno, pues yo diría que justo este... Pues que somos ahí varias compañeras en Radio Chilate, eh, desde Ayutla de los Libres, un, un gobierno ahí, pues está un gobierno por este sistema normativo propio. Y pues desde la radio hemos hecho ahí pues eh, una campaña, ¿no? Y, y justo creo que varias aquí compañeras pues hemos hecho esa, esa reflexión, ¿no? De, de, de, de que tenemos que hacer pues justo esta incidencia y este tejido con otras para hablar del tema. Yo Chilate pues hemos ahí eh, hecho incidencia pues con compañeros compañeras de otras organizaciones eh, nos hemos dado como a la tarea de que esta campaña de la participación política de las mujeres desde las comunidades eh, pues justo íbamos de comunidad en comunidad pues ahí eh, compartiendo compartiendo justo esta experiencia de que Estando las mujeres en esos espacios de decisión en estos gobiernos, los verdaderos avances que existen para animar a las otras a que sigan participando, no. si bien eh, hemos todas hecho esa reflexión de las dificultades y de todo lo que se, que se atraviesa, pero eh, bueno, desde la radio hemos hecho una campaña no, desde la, para la participación política comunitaria de las mujeres, animarlas a seguir no es fácil, creo que eh, no hay la varita mágica, creo que cada territorio va justo tejiendo estas estrategias que se van modificando también al contexto para pues, poder garantizar que las mujeres eh, estén participando. Muchas tal vez no tengamos la decisión de participar, pero sí de compartir las herramientas, de, a, de abrir ese camino para otras compañeras. Y qué bueno que exista este espacio para intercambiar, sobre todo, eh, pues esas experiencias que nos puedan servir o nos puedan animar para seguir en este trabajo. Eh, yo de verdad agradezco mucho la, la, las ponencias, la participación de todas las compañeras. Espero mañana estar puntualito ahorita ya tengo que, que, que salir a otra reunión pero pues muchas gracias por todas las experiencias y sí, muchas gracias si nos comparten sus eh, presentaciones Muy amable Erika eh, pues continuamos, gracias mañana este, tenemos una nueva cita a las 10 de la mañana eh, ¿hay alguna otra participación que, que quisieran aportar? Me parece que ya no las hay. Eh, no sé si el compañero de Radio Cultural Estipa pudo retomar su participación. Yo me fui un poco, se, se me desconectó la compu, pero este, creo que no, ¿verdad? Entonces, por ahí, Susana dejó el correo, ¿verdad? Dejó el correo. Sí. ¿Lo puede repetir, por favor? ¿O se los puede mencionar para que cualquier cosa que se puedan poner en contacto con ustedes? Claro, sí, puse nuestro correo, es Yolpaquilis, este, yolpakilis, así como está también aquí en mi nombre, nada más todo con minúscula, hace, este, A. c, Así sería, arroba gmail.com. Entonces, para cualquier cosa estamos en contacto, y yo nada más quería así rapiditamente sí, este, dar, este, reforzar lo que dijeron las, Últimas dos compañeras, uno en cuanto a la importancia de la lengua, este, a lo mejor de repente no lo decimos porque ya se nos hace como que pues así debe de ser, pero sí todos estos procesos pues son a, a partir de la propia lengua indígena de la región y que la radio pues también nos apoya mucho en eso. La mayoría de, bueno, en nuestra organización, por ejemplo, participan compañeras que también hablan la lengua materna, pero cuando algunas que no la hablamos, pues la radio es muy importante para que pueda difundir nuestros mensajes en lengua materna. Y la otra es esta parte de adecuarse al contexto, ¿no? Perfecto. Efectivamente, yo creo que cada región tiene sus propias particularidades, sus propios procesos, que por lo tanto el impulso a la participación política pues debe ser de acuerdo a, a, a esa situación. Gracias. Gracias. Y otra cosita, Adelante, pues eh, eh, la importancia de las radios y la importancia siempre de un grupo, de un equipo que esté incentivando, como nos dijo la compañera anterior, este, apoyando, porque pues es bien difícil, ya todas ustedes saben de las dificultades que existen con la participación política de mujeres indígenas. Entonces, sí, tener un grupo de referencia, un grupo que esté apoyando esa participación, pues es fundamental, porque solas está muy, muy difícil. Entonces, pues gracias también por su labor en eso a todas las radios. Gracias, Marta. De esta manera vamos a comenzar a dar cierre a la sesión de hoy. Eh, pues muchísimas gracias de parte de la Sandía, de la Voladora, de Ojo de Agua y de la Unidad de, eh, de Género y No Discriminación del INE. Eh, apreciamos mucho esta aportación. La presentación que nos compartieron las compañeras, vamos a ver la manera de compartírselas a través del chat también queremos compartirles unos programas ya producidos que son de media hora y que, bueno, queremos encontrar la manera para saber eh, quiénes, eh, cuándo y cómo pudieran transmitirla a través de sus espacios. También tenemos la guía y Susana Marta, preguntarle si les interesaría sumarse a este chat nacional eh, de Nuestras Voces Cuentan para que, digo, además de que hoy pudimos disfrutar de su experiencia y de su palabra, pues que puedan también aportarnos muchísimo más material del que ustedes han generado y que las compañeras puedan también eh, dar mayor difusión del mismo. Eh, sí, claro. por, por supuesto, eh, ya me pongo de acuerdo con Susana para que me pueda compartir su contacto, Marta, y que la sumemos sí. también. Y pues nada más anunciarles que el día de mañana nos acompañan otras dos compañeras también, a, para poder compartirnos eh, su palabra y su experiencia, vamos a tener como invitada Elizabeth Olvera. Ella nos va a hablar sobre violencia política contra las mujeres indígenas y afromexicanas en razón de género. Esta sesión comienza a las 10 de la mañana y a las 11 tenemos a la activista afromexicana Mijane Jiménez Salinas, y que bueno, pues nos van a estar acompañando el día de mañana. A lo mejor no todos nos escucharon desde un inicio. Eh, desafortunadamente no contamos hoy con la participación de la compañera Zenaida Pérez. Está un poquito delicada de salud y recuperándose. Eh, le mandamos todas las buenas vibras pues para que pueda recuperarse y vamos a ver la posibilidad de que para la próxima semana extraordinariamente pues podamos reagendar esa capacitación de la compañera y si no, bueno, pues estaremos ahí en el chat y a través del correo, pues informando sobre cuándo estaríamos reponiendo o retomando esta capacitación. Eh, les agradezco mucho a todas, a todos, a Dani, eh, gracias por la asistencia y el acompañamiento. Eh, este material, como saben ustedes, lo estamos grabando para posteriormente subirlo al canal de Vimeo de la Sandia Digital y que eh, podamos tenerlo de consulta. Eh, pues no me resta más que desearles un excelente día, eh, mandarles un abrazo a la distancia y eh, deseando que tengan una excelente tarde, ¿vale? Seguimos en contacto y muchas gracias.